Diciembre, lo que falta para que llegue Santa no es nada. Pero mientras tanto yo sigo abriendo mi calendario mágico. ¿Y esto qué es? Esto fue regalado. Santa, no te gastaste ni este kilo en mí. Estas son de las cosas que dan gratis. Pero bueno, está bonito. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner. ¿Y tú? Vete a ver el video nuevo. Porque tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. ¿Por qué?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 y tus palomitas que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Les cuento que mi gran asistente Manuel Estuvo con la misión de que tenía que comprarme Dos cajitas sorpresas Y yo voy a estar abriendo esas dos cajitas con ustedes Así que vamos a ver Qué tal lo hizo Manuel Si no hizo una manuelada aquí tenemos la primera cajita, mis amores, se llama Mashi Box. Mashi Box. Ay, yo pensé que iba a ser Mochi Box, pero no. Se llama Mashi Box y se llama Mini Asian Mystery Snacks Box. O sea, mini caja de meriendas misteriosas asiáticas. ¡Asiática, asiática! Aquí adentro hay una sopa. Aquí no puede haber una sopa. Bueno, si es una sopa instantánea, me va a tocar probarla así. ¡Qué horror! 1500 años después y sin uña en todo este equipo, hemos podido abrir la caja misteriosa miren la caja misteriosa dice thank you very much y aquí me dice todo lo que trae pero eso no lo vamos a ver ok trae este sticker ay está demasiado divino este sticker esto qué? esto es un zorrito es un zorrito o un gatico. es un gatico. y los bigotes esto es un zorro no tiene bigotes déjenme aclararles ¿Es Cita, cuesta unos 15 dólares y vamos a ver si vale la pena estos 15 dólares. Por aquí dice que tenemos unas galletitas, creo que son de queso. Vamos a probarlas. Miren, vienen con la cremita y con esta parte de aquí. Está buena. Es queso de mentirita, sabor a queso de mentirita, pero está buena. Todavía no sé si la caja vale 15 dólares, pero vale la pena. Bueno, ya empezamos mal, Manuel. Esto es un moca coffee latte instantáneo Y obviamente vamos a necesitar agua caliente Así que nos va a tocar probar esto así sí mismo ¡Ah! ¡Ya se formó! ¡Ya se formó! Esto huele un poco raro ¡Uy, qué fuerte! Es fuerte Bueno, yo me imagino que esto con agua debe saber bueno Pero así, así es muy fuerte Está como agrio Está como agrio Este no me gustó mucho Espero darle una segunda oportunidad Con el agua Tercera cosita que voy a abrir Es este que dice Strawberry yogurt O sea, algo de yogur de fresa Pero esto a mí no tiene ningún tipo de cara de yogur de fresa Ay, ya esto empezó mal Ya se empezó a romper Yo me imagino que como vienen de tan lejos Vienen así rotos Esto es lo único que pude rescatar Yo no siento sabor a yogur Es más bien como sabor a leche corta Pero está rico Déjenme decirles que la caja viene bastante, bastante llena Vamos con lo próximo Fuera de cámara nuestro señorito que está grabando me dijo que esta eran muy buena Tiene como un niño graciosísimo aquí atrás Ay, qué cómico Esto es salado o dulce, ¿de qué sabor es esto? Usted tiene gustos gusto raro No me gusta ¡Ah! Es como sal con azúcar Ay, qué rara, la textura es como un chicharrón, ¿no? Me embarcaste, esto está malísimo Esto no me gusta, guacata Que me devuelvan mis 15 dólares nada más que por este Mira, este se llama odal Team. odal algo como finito Puede ser una oblea, si tiene cara de oblea De que es una oblea, es una oblea Lo que lo malo es que como viene en otro idioma, yo no sé qué sabore este café, qué malo está. Yo creo que voy a pedir mis 15 dólares para atrás. Este próximo promete. Promete porque esto es como un rollito de cebra. Esto es un rollito de cebra. A mí me encantan los rollitos de cebra. Yo espero, pero ¿cómo que de fresa? ¡Tarán! Es como un brazo gitano rosado. Huele a fresa. Es la vieja. Ay, qué malo está. ¡No me gusta! ¡No, Manuel, no! ¡Ay, Manuel! Vamos a seguir con esto. Déjenme decirle que para cuando se acabe este video, creo que Manuel no va a tener empleo. Díganme si creen que debemos dejar a Manuel en su puesto de trabajo o Manuel debe ir buscando otro trabajo. Este es como un tabaquito. Un tabaquito. ¡Ay, Dios mío! A mí me encantaban los tabaquitos de chocolate cuando yo era chiquitica. Pero es que, ¿por qué estas combinaciones? ¿Qué es he esto ahora adentro? Es que no, no Las combinaciones no están buenas Ese es el problema Los próximos, mis amores Hay como cuatro caramelos de diferente sabor Este caramelo yo sí lo he probado Y a mí sí me gusta muchísimo Es un caramelo de guayaba verde Súper, súper rico Yo sí lo he probado, así que no lo voy a abrir Este promete, porque es de lichi. A mí me encanta el lichi Y aparte, el color está como que muy, muy bonito Yo lo veo hasta como fino Miren qué chulo está Déjenme probarlo ¿Sabes Alicia, qué rico está este, ¿ves? Pero esto no vale 15 dólares, ¿eh? más nunca. Miren, este yo sé que no me va a gustar. Este de Milky Creamy Honey Dew Candy. A mí no es que me guste mucho. Y si es con leche, eso tampoco a mí me va a gustar. Esto está malísimo. Este como, ¡ah! Pero ¿y por qué es que hacen estos caramelos? ¿Y quién se come esto? Esto es como para yo regalárselo a mi bellísima y queridísima. Coge, te quiero, con amor for you. Este no lo puedo entender Ah, no, sí, este se sí, dice Matcha Milk Candy Mírenlo ahí A mí me gusta mucho el matcha De hecho, yo todas las mañanas, bueno, casi todas las mañanas tomo matcha Miren, este color, este color apetitoso no puede ser Es como color de pupú de mono cuando está enfermo del estómago Mira, ¿sabes a lo que yo me tomo por la mañana? Está rico Pero ya, ya que es mucho candy Seguimos, seguimos, seguimos Este que está por acá dice Brown Sugar Bobo Milk Tea Mochi O sea, es un mochi de azúcar morena. De hecho, yo tomo mucho mochi con Ay, ¿cómo se llama este? El de mango. ¡Ay! Accidente. Yo, que yo sepa, los mochi no deben ir siempre en la nevera. Tatán, es como una popó de mango. Ni describir de el sabor de esto Esto no me gusta ¿Cuántos aquí le van a dar empleo a Manuel? Yo creo que Manuel se quedó sin empleo Ay, Manuel, Manuel No, Manuel, es que no Yo soy alérgica al sésamo Y esto es una cosa que Manuel sabe Esto está hecho en un lugar donde hay sésamo Es decir que esto lo estoy tomando Como un ataque hacia mi persona, Manuel Aparte de ser despedido, vas a ser demandado Desafortunadamente no lo puedo probar Pero bueno, lo voy a oler No hagan esto en casa Huele a sazón, lo que huele es a sazón Se lo voy a dejar aquí con mucho amor Ahora cuando yo despida a Manuel le voy a hacer esta sopa Para que se vaya, aunque sea con el estómago lleno ¡Seguimos! ¡Ay, este me gusta mucho! ¡Es Hello Kitty! ¡Miren qué linda! Esto para un regalito para una niñita está de lo más lindo O quizás para un cumpleaños también Ahí está, muy bonito Miren, y tiene muy buena forma Es mamú, mamú, para los que son dominicanos me van a entender, muy rico Miren, estas las letricas parecen tailandesas Yo me acuerdo cuando yo fui a Tailandia y las letricas eran así como que muy lindas como con florecita Esto creo que nos va a gustar, creo que nos va a gustar, parece un sorbeto No, yo creo que por los 15 dólares está bueno Ahora, que las cosas que estén adentro te gusten, pero de que trae mucho, trae mucho. Hay un sorbeto, pero está... ¿Cómo se llama? Cuando las cosas no están bien. Está socato. Ahora me toca un strawberry gummy. Ay, Este creo que va a estar bueno. Miren este, pero ¿y esto qué forma tiene? Como forma de un riñón. El sabor está rico. Fresa. Está bueno. Pero lo que esté es feo. No me gusta. Ahora nos tocó un chewy candy de mango. Esto va a ser como una mercocha, es decir, un caramelo de esto que se pega mucho, mucho, mucho, mucho. Ay, Me combina con la pijama que tengo. Este está bueno. Este está bueno, lo que tiene mucho sabor a el mango este, que es como artificial. Si te gustan las cosas artificiales, pues esto está bueno para ti. Último, pero no menos importante, strawberry castella. Esto se supone que es una panetela, pero esto está... Duro, mira, no pierde ni la forma. Qué cosa más dura, señor. Pero miren esto. Con esto yo puedo clavar algo. Es un arma disfrazada de comida, así mismo, Tonito. Si me hacen algo, miren lo que tengo, mi arma. Mis conclusiones de esta cajita de 15 dólares Creo que por 15 dólares trae bastantes cosas Yo creo que sobre todo para los más chiquitos de la casa O para alguien que tenga como yo, que soy muy dulcera Creo que es un tremendo regalo Ahora, las cosas están raras Puedo decir que el 80% de la caja no me gustó Pero esa es mi opinión Tú pruébalo a ver qué tal Antes de despedirme No voy a abrir esta cajita porque creo que este video quedó demasiado largo Así que la vamos a abrir mañana Así que quédate por ahí Los quiero, los amo, los adoro Torín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado.